Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Henry Pineda y les doy la más cordial de las bienvenidas a este video tutorial. Suscríbanse a mi canal para seguir subiendo más videos. Este es el ejercicio que vamos a hacer con la herramienta de pintura interactiva. En un archivo nuevo en Illustrator, vamos a seleccionar la herramienta de texto y con un clic vamos a tipear una palabra con la herramienta de selección y presionando Shift, clic y arrastrar en una esquina la voy a agrandar esta es la palabra cual nosotros vamos a trabajar con la herramienta de bota de pintura le voy a poner un color rojo luego voy a trabajar con la malla rectangular que está aquí debajo de la línea segmento de línea la herramienta y voy a crear una malla y moviendo la barra espaciadora presionando la barra espaciadora puedo mover o puedo reposicionar esta malla Muy bien la voy a dejar por ahí más o menos como no tiene color de trazo voy a dar clic aquí para poner el color el trazo por delante y luego vamos a dar un clic acá para colocar el color muy bien el siguiente paso es seleccionar la palabra y vamos al menú texto vamos a poner crear contornos muy bien ahí lo tenemos y el siguiente paso es muy bueno es muy atrevido y muy chévere sin embargo voy a irme aquí al panel de muestras voy a hacer lo siguiente voy a hacer un zoom para explicarlo mejor voy a quedarme solamente con estos tres colores para explicar este ejercicio así que voy a seleccionar todos estos con clic shift clic voy a dar un clic acá abajo donde dice borrar muestras voy a dar clic en sí otra vez voy a seleccionar todas las muestras hacia acá abajo con un clic borrar muestras seleccionadas sí, perfecto bueno este color blanco no lo necesito también lo voy a borrar me voy a quedar con estos tres entonces para trabajar lo voy a poner acá otra vez al panel de swatches de muestras selecciono todo y voy a presionar la tecla K que es el bote de pintura interactivo el bote de pintura interactivo está debajo de la herramienta del constructor de formas su atajo teclado es k muy bien voy a dar un clic acá para poder llenar este color que está aquí voy a hacer un zoom y presionando la barra espaciadora puedo moverme sobre el mismo voy a dar un clic para seleccionar la primera parte si puedo si muevo las flechas derecha del teclado voy a cambiar al siguiente color Si alcanzan a ver ahí he puesto ya el siguiente color flecha derecha voy a cambiar de color flecha derecha voy a cambiar de color voy a presionar otra vez flecha derecha una y la siguiente vez ya tengo el color flecha derecha flecha derecha y así voy pintando cada uno de los segmentos que tiene esta palabra bueno aquí tuvo un pequeño error voy a poner comando z lo voy a poner por acá más o menos y una vez que hemos acabado de pintar toda la palabra con todos los elementos respectivos eh, voy a hacer esto vamos a activar la herramienta de selección y en la parte inferior en la barra de herramientas le voy a quitar el color de trazo con un clic prácticamente me queda el trabajo de la siguiente manera muy bien está terminado sin embargo voy a seleccionarlo me lo voy a llevar hacia arriba y lo voy a duplicar con alt para duplicar y shift para bajarlo en línea recta o tenerlo en línea recta con estos elementos seleccionados voy a presionar la, el atajo teclado control h o comando h en una mac para ocultar la, los nodos los, y mismo voy al menú efecto 3d extrusión y biselado voy a activar la opción de previsualizar y voy a tener ya este efecto aquí listo sin embargo yo puedo moverlo de acuerdo a mi necesidad en el icono que está aquí presente voy a dar clic en ok lo deselecciono, pues y ahí lo tenemos